de tardes maníacos bueno, ya veis, me quiero acercar mucho al quemador que le tengo ahí ya preparado todo eso es eh, las maderas que ya corté para hacer el invernadero y lo que voy a hacer va a ser empezar a quemarlas con una técnica japonesa que ahora me vais a ver cómo se hace es muy facilito simplemente es empezar a quemarlas un poquitín como si las tiñéramos de negro vale, pero sin quedar totalmente la... Eh, lo que es la madera totalmente quemada vale me estáis viendo eh, grabar con la con la gopro porque dentro de lo que cabe casi prefiero tenerla un poquito más a mano a ver si puedo hacer algunas tomas así un poquito cercanas que lo podáis ver para que lo veáis ahí ahí ahí lo más cerca posible de acuerdo tengo muy poquita batería y eso que la estuve cargando pero no hay manera de que le coja el punto a la gopro por eso me veis muchas veces casi siempre tirando del móvil sí que me he traído el trípode así que seguramente empezaré ahora a partir de ahora a grabar con el con el móvil para que no se pierda ni una sola toma como veis seguramente lo estáis oyendo no me quiero acercar mucho más no se ve lo que es la, la llama en sí pero está ahí dale sacando gas ya os digo, voy a, a empezar con ello Y ahora mismo pongo el móvil en el trípode y empiezo a grabar Porque veo que tengo muy poquita batería en la GoPro Ya os digo, ahora mismo seguimos Ya me veis ahí en la sombra Hoy hace un día muy bueno Bastante bueno para hacer esto Esto se tiene que hacer cuando no hay aire Nada, o en un sitio un poco cubierto Pero también ventilado ¿De acuerdo? Esto siempre, por favor, de verdad esto siempre hacerlo, siempre en exterior O si no tenéis oportunidad Hacerlo en En sitio muy amplio Y bastante cerradito Vale, ahora mismo continuamos Os pondré un poquito de música Para que no os aburráis en lo que yo quemo la madera Thank you. Bueno, ya veis cómo queda, como si estuviera pintado, pero eso sí, lo que hace al quemarse es para, para, eh, a ver cómo os lo digo, para proteger la madera, dijéramos, de la intemperie. Es un sistema bastante económico porque no hace falta barnices, no hace falta nada, cierra el poro de la madera y lo tenemos solucionado. Siempre las tengo numeradas, aquí abajo, no sé si lo veis, ahí lo veis, pues para saber cuáles son. Eh, de todas formas tengo un plano hecho, pero aquí no la voy a quemar porque sé la numeración que tiene. Voy a continuar con el resto y luego cuando ya lo tenga todo os sigo enseñando más el, el vídeo y cómo han quedado todas, ahora de momento voy a tener que que cortar aquí porque están trabajando allí al fondo y si no no me vais a, a escuchar lógicamente para no variar no he traído el micrófono así que de momento ahora continuamos pues seguimos con, con el trabajo de montar lo que es la estructura de del semillero, invernadero y los materiales que vamos a necesitar, a necesitar según lo que queráis vosotros, vale es el taladro atornillador varias brocas de diferente diámetro vale, el plano sobre todo que no se nos olvide <ríe> una grapadora las grapas más brocas de madera todas son de madera, eh porque son diferentes A lo mejor no, no vamos a necesitar todas De acuerdo Pero por si acaso Mejor eh, pasarnos que quedarnos cortos eh, Varios herrajes un, un par de enganches eh, Estas que son las eh, Las bisagras Son un poquito más grandes Y estas son más pequeñitas No sé cuál de las dos voy a poner Depende Varios tamaños de De tornillería ¿Veis? Estos son más pequeñitos Estos son también el mismo calibre pero son un poquito más gordos Otros que son un poquito más largos y más finos Y estos poquitos, por si acaso, les puedo necesitar Pero bueno, son muy raros, ¿eh? es muy raro que necesitemos tanto, tar, tanta tornillería Y sobre todo las puntas para atornillar que en este caso no sé si las he debido de guardar en la bolsa que suelo traer yo o me les he dejado en casa así que tenerlo siempre a mano todo lo que tengáis que traer a llevar al huerto para montarlo y por supuesto claro la estructura que me habéis visto hace un ratito que estaba quemando veis ya la tengo aquí hay una parte que sí que es verdad que como se me acabó el gas no la tengo quemada pero no pasa nada porque Puedo, una vez que esté montado, puedo vol volverlo a, a quemar, a darle una pasadita a algunas de ellas y ya está, y va a estar aquí. En esta parte de aquí para allá tengo ajos y aquí va a ser lo que es el semillero. Eh, seguramente que diréis que a lo mejor va a ser pequeño, pero no creáis, ¿eh? no creáis. Tengo lo más esencial ya eh, sembrado en casa con los suite bloques que visteis el otro día con lo cual me sobra y me vale eh, la parte que voy a tener para ello eh, sí que es verdad que si veo que me quedo cortita que va a ser muy raro pues entre los ajos que una vez que ya estén saliendo yo ya sé dónde van a estar pues voy a ir poniendo por ahí alguna que otra plantita pero vamos, seguramente que serán las de flores, las que vayan en ese lado para que no se estorben unos con otros Flores va a haber este año muchísimos en el huerto, pero muchísimas Y bueno, ya veis, una pequeña perspectiva Ahí veis que ya tengo el trípode el con la cámara pequeña, la GoPro Y bueno, y lo que tenéis por ahí ya está Ya os digo, ya os digo, eh... Voy a, voy a ponerme la faena y enseguida continuamos.